Por mucho que tu padre recuerde las travesuras que hacían su juventud con la pandilla del pueblo, créeme, no es nada comparado con estas pandillas criminales. Hoy en Hazte la Lista te contamos cuáles son los pandilleros más peligrosos del mundo. Si no lo reconoces por sus voluminosos bigotes estilo Hulk Hogan, lo harás por sus tatuajes esvásticas, sus runas de la victoria o incluso sus detallados retratos de Adolf Hitler a la espalda. Son los integrantes de la atroz Hermandad Aria, una de las pandillas carcelarias más temidas del mundo. Según datos del FBI, está formada por unos 20.000 supremacistas blancos perfectamente organizados y culpables de más del 20% de asesinatos dentro de las prisiones estadounidenses. El resto del currículum se resume rápido narcotráfico, secuestro, tráfico de armas, proxenetismo de reclusos, asesinato por encargo, los inicios de los famosos Latin Kings se remontan al Chicago de los años 50. Aunque durante estos años decían ser un grupo cultural que protegía a los latinos, lo cierto es que en la actualidad son una de las gang más perseguidas por la policía de hasta 40 países. Este grupo se caracteriza por tener una férrea estructura piramidal donde el Inca Supremo está a la cabeza y por haber hecho de la corona de cinco puntas su inconfundible símbolo. Cada punta representa las palabras respeto, honestidad, unidad, conocimiento y amor. Y por muy bonito que te suene. Detrás de esas palabras se esconden todo un rosario de tráfico de drogas, tráfico de armas, palizas y extorsiones. Si alguna vez alguien te saluda entrelazando los dedos índice y corazón, desconfía. Pero si encima va vestido con ropa ancha de color rojo, azul y blanco como la bandera de Puerto Rico y un símbolo de una N insertada en un corazón, Corre, porque estarías delante de un miembro de la violenta banda Ñeta, y eso significa problemas. Formadas a finales de los años 70 en las cárceles de Puerto Rico, gracias a sus chanchullos de drogas, robos y brutales palizas a miembros de bandas rivales, han conseguido expandirse por toda Latinoamérica, Estados Unidos y España. Una extraña mezcla entre pandilla callejera, movimiento político, secta y directamente mafia. Los Mungiki llevan más de 30 años sembrando el terror en las calles de Kenia. Enemigos acérrimos de todo lo occidental toman prestada su estructura interna de las guerrillas keniatas que lucharon contra el colonialismo británico. De hecho, en los últimos años han sido bien conocidos por influir en la vida política de su país, dando palizas o asesinando a quienes simpatizaran con la modernización occidental del país africano. Pasearte por las calles de Abuja y ver que un señor camina amenazante junto a su hiena doméstica es de lo más normal. Allí los llaman Gadawankura y son la versión nigeriana de ese vecino tuyo que siempre quiere hacerse respetar comprándose un pitbull. Son pandilleros que usan sus poco amistosas mascotas carroñeras como un efectivo método de intimidación. Relacionados con el tráfico de animales exóticos, muchos de ellos también viven de ofrecer un desconcertante espectáculo callejero. Primero seleccionan a un niño del público y le untan con un misterioso ungüento, luego lo suben a lomos de su yena para que todo el mundo vea que el animal no ataca y por último tratan de vender el extraño potingue que según dicen protege a los humanos de los animales salvajes. En los años 60, la terrible segregación racial que vivían los afroamericanos en Estados Unidos fue el caldo de cultivo perfecto para la formación de peligrosas bandas callejeras. En Los Ángeles, con la alianza de muchas de estas pequeñas pandillas, nació una mayor y más peligrosa, los Crips. Aprovechándose de la discriminación y la falta de oportunidades que sufrían muchos adolescentes negros, los Crips fueron expandiendo su territorio a golpe de navaja y, sobre todo, haciéndose cargo del tráfico de drogas en los suburbios. Según datos de la policía, Actualmente hay unos 35.000 crips y raperos como Snoop Dogg o Ice Cube que han sido parte de esta temida legión de soldados callejeros. Si sí, los Crips van de azul, sus eternos rivales, los Blues, van de rojo. Su nombre lo dice todo. Esta sanguinaria pandilla surgió como respuesta a la imparable expansión de los Crips por los barrios pobres de Los Ángeles. Repartidos en más de 120 pequeñas formaciones, tuvieron su auge en los años 80 cuando se hicieron pioneros en la distribución de crack y cocaína, la que llevaba a Pablo Escobar desde Latinoamérica, por los barrios californianos. Ser parte de una Mara significa estar metido en alguna de las bandas callejeras que conforman una organización criminal mayor y a nivel internacional. Y puestos a hablar de Maras, vamos a hablar de la más peligrosa. Bajo el lema «Vive para la Mara» o «Muere por la Mara», el grupo Salvatrucha surgió como reacción a la discriminación que muchos centroamericanos, salvadoreños y hondureños principalmente, sufrían de otros grupos minoritarios en Los Ángeles. Según se cuenta, algunos de ellos inician a los 12 años y para conseguir ser admitidos, deben pasar un violento bautismo de fuego, aguantar una brutal paliza durante varios segundos y sin oponer resistencia. Trinitarios, Barrio Azteca, PCC... Desgraciadamente, hay muchas más pandillas criminales en todo el mundo. ¿Y tú, conoces alguna que no hayamos mencionado?